los sonidos del español D de, D con D se escribe dedos dedos con D de se escribe dados dados con D se escribe dama dama. Con D se escribe dolor. Dolor. Con D se escribe dormir. Dormir. Con D se escribe dulces. Dulces. Con D se escribe doctor. Doctor. D. D. Da. Da, de, de, di, di, do, do, du, du, de, de, dado, dado, dedo, dedo, dedo, Dime, dime, dolor, dolor, duda, duda. De, de, doctor, doctor, deportista, deportista, dos, dos. Dedos, dedos, desayuno, desayuno, del fin, del fin, dominó, dominó. Diez, diez, dentista, dentista, dados, dados, donas. Donas, dulces, dulces, días, días, diario, diario, dinero, dinero, decir, decir, dinosaurio, dinosaurio, dormir, Dormir. Diciembre, diciembre. Disfraz, disfraz. Dieta, dieta. Dragón, dragón. Dama, dama. Dar. Dar. Dada. Dada. Dado. Dado. Daga. Daga. Dama. Dama. Del. Del. Debe. Debe. Debo. Debo. Dedo, dedo. Dejar, dejar. Día, día. Dial, dial. Diez, diez. Dije, dije. Dijo, dijo. Don, don Dos, dos Doy, doy Dolor, dolor Dona, dona Dúo, dúo Duda, duda Duro, duro Durar, durar, dulce, dulce, daño, daño, dalia, dalia, danza, danza, dardo, dardo, dátiles, Dátiles. Deje, deje. Dele, Dele. Deseo, deseo. Decir, decir. De Dal, de Dal. Dinos, Dinos. Dios, Dios. Diva, diva, Diana, Diana, dicho, dicho, dominó, dominó, dócil, dócil, doctor, doctor, dosis, dosis, donar, donar.